Chicos, buenas tardes y nada, espero que hayáis disfrutado del vídeo. Con lo cual, pues bueno, nos tenéis aquí a, a los tres speakers para cualquier duda o cuestión que queráis plantear, pregunta, si estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo. Os damos la palabra. Se supone que sois ahora vosotros los protagonistas. Nosotros ya hemos hablado mucho. Mm. Ah, sí, los profes, que estaba la sala llena a rebosar, muchos más que vosotros, eh, nos lanzaron esta pregunta. También Fernando, eh, que no pudo estar, eh, te la repito, ya, ya, ya lo sé, no te preocupes. Es por ponerte eh, a la actualidad, informado. Salta un profesor y dice, y al final, ¿quién es más peligroso, el filósofo o el científico? ¿No es eso? Bueno, yo respondí primero, si te parece, como no estabas tú... Eh, eh, yo lo tengo clarísimo. El más peligroso es el filósofo. La historia de la humanidad está llena de ideas filosóficas que se han vuelto locas cuando se han intentado llevar a la praxis. Mm, lo que no sé es el alcance de las locuras de la ciencia mm, en el futuro, porque, claro, esto es absolutamente novedoso. Pero mirando para atrás ha sido la filosofía. Desde el primer intento de Platón de crear una república perfecta que excluía a los poetas y que excluía a, a todos aquellos que no pudieran entrar en la jerarquía de la República Perfecta, eh, expulsándolos, por decir algo suave, hasta las últimas utopías mmm, filosóficas. Comentaba un libro que a lo mejor en alguna clase lo he comentado de, de Yvonne Segat, los filósofos de Hitler, mmm, cómo toda la inspiración que hay detrás de los grandes totalitarismos del siglo XX es filosófica. Es el marxismo, quiere montar un paraíso en la tierra, cuando se explicaba Marx lo veíamos, ¿no? Una réplica del éxodo, una especie de mesianismo político que, que quiere reproducir el esquema del faraón, la esclavitud en Egipto, el desierto y la tierra prometida en, en, en la esclavitud del obrero, en, en la diagnosis del, de la maldad del capitalismo en, en sí misma la dictadura del proletariado como el tiempo del desierto y el paraíso comunista. ¿no? Esa locura ha supuesto millones de muertos para la humanidad, o la, la locura de la razón ilustrada, ¿no? de la Revolución Francesa, que en el nombre de la razón tuvieron que inventar la guillotina eh, para poder matar rápidamente ¿no? a todos aquellos que se oponían al plan de que el pueblo es la última voluntad. ¿no? Y en el fascismo exactamente igual, la filosofía... No se le puede atribuir a Nietzsche ser el, el, el inspirador del nazismo, pero el nazismo sí se inspira en las filosofías del superhombre ¿no? y de la teoría dialéctica del amo y el esclavo y del señor y del siervo. Y eso también ha supuesto millones de muertos. ¿no? Mi hipótesis sería, y en el futuro eh, una combinación letal entre estos filósofos que hablan de la ciencia y que la quieren implantar como la verdad eh, sobre todas las cosas… Mezclados con decisiones políticas y con grandes avances científicos, ¿podrían causar una catástrofe parecida a la que hemos vivido en el siglo XX? Pues como yo soy muy pesimista, dije que sí. Bueno, de todas maneras, yo tengo que decir que aquí donde le veis el profesor Barahona es bastante pelota. Eh, y, y permitidme que, que le acuse de ello, porque esto que afirma lo estaba afirmando delante de vosotros, pero anda que no ha habido lecciones magistrales eh, y, y otros auditorios donde bien que ha echado la bronca a los científicos. Entonces yo creo que para ganarse vuestro amor y cariño, eh, ahora le da la vuelta a la tortilla y dice que los peligrosos son los filósofos. De todas maneras, fijaros, yo... yo por, por matizar también, yo creo que ni, ni el científico ni el filósofo eh, son los peligrosos. Me refiero que a fin de cuentas eh, Mendel no es el peligroso, sino que el peligroso, sea ya un filósofo o sea otro científico experimental, es el que, por ejemplo, pretende de alguna manera extender los resultados de Mendel a pues, eh, la sociedad humana en su totalidad, ¿no? que es un poco lo que estaba comentando justo ahora Perdón, lo que estaba justo comentando un poco ahora Ángel, ¿no? Eh, cuando, eh, bueno, pues a finales del siglo XIX se descubren esas leyes de la herencia, y entonces la sociedad eh, dice, ah, ya tenemos aquí las claves para entender cómo funciona pues, todo lo que tiene que ver con una dinámica social, la heredabilidad de los talentos, etc. ¿no? Y entonces, bueno, pues eh, simplemente cogemos un resultado que aplica a un aspecto de la realidad, y hay una serie de personas, me da igual que sean científicos experimentales, me da igual que sean filósofos, que sacan de contexto. Eh, ese resultado parcial en el sentido de que es parcial puesto que aplica solo a un aspecto determinado de la realidad y pretende explicar la totalidad de ésta a partir de ese resultado parcial. E insisto que eso puede ser un científico experimental, a fin de cuentas, pues ahí tenemos a gente como Richard Dawkins o Stephen Hawking, por ejemplo, que ellos eran científicos experimentales, pero de alguna manera llega un momento en el que dejan de hacer ciencia experimental para pasar a hacer filosofía o se puede ser también un filósofo, ¿de acuerdo?, ¡Ay, hay una pregunta! Bien. Punto extra para el caballero. Bueno, que eh, yo creo que, por ejemplo, él ha puesto el ejemplo de que los filósofos eh, son el, eh, los más peligrosos, pero, por ejemplo, Einstein fue quien eh, inventó la bomba atómica. Y en ese modo, yo creo... No. Que... ¿No? Bueno, el que la... Bueno, lo que iba es que eh, yo creo que es peligroso tanto el filósofo que se deja manejar por el científico de mente perversa como el científico que se deja manejar por el filósofo con un fin que no está de acuerdo con la sociedad. O sea, no sé, eso... Pero, ¿hay alguna pregunta? Es una aportación. Ah, es una aportación. Eh, yo no, ¿Eso lo que quiere decir es que quieres que yo conteste a la pregunta de Maite, a la inicial? ¿O cómo es? A ver, yo creo que ni son peligrosos los filósofos ni son peligrosos los científicos. No, no hay por qué compararlos porque ninguno de los dos tiene peligro. Los peligrosos son los malvados. Y detrás de cada una de estas aportaciones filosóficas y, y, y científicas siempre hay malvados. Einstein no inventó la bomba atómica, la inventaron otros. Eh, Marx en sí mismo no era peligroso, el peligroso era Stalin. Eh, Quiero decir, así podía seguir y seguir y seguir. Y seguir. Eh, en el debate se ve bien, eh, que, que estuvimos diciendo que el problema es cuando la sociedad coge y saca de contexto lo que no debe. ¿no? Entonces, yo, yo me niego a contestar a la pregunta de si la filosofía. En eso estoy radicalmente en contra de Ángel. Los filósofos no son más peligrosos que los yo lo he hecho por peloteo. Para nada. <risa> son, son gente bien interesante. Sí, sí. Yo, yo creo que es la, la, el hombre que, que aprovecha esa, ese conocimiento, las ideas, y hace un uso perverso de ellas. Ahora ya sin bromas. Eh, bueno. Yo lo que quería decir, voy a hacer la pregunta pero luego voy a decir por, por qué la hago, si sí, el problema que hay, la barrera que yo veo más grande es el, el lenguaje científico. Creo que el, el problema, la, la barrera entre la ciencia y la filosofía y quién puede ser más malo o menos malo, el científico al final eh, tiene un montón de problemas divulgando divulgando el conocimiento, en mi opinión, porque no es algo de lo que puedas hablar con cualquier persona que no tiene una formación científica. Yo, por ejemplo, con mis amigos eh, no puedo comentar eh, pues el descubrimiento, eh, bueno, esto que se ha hablado ahora del SIDA, que había una, una terapia nueva ¿no? que había salido, pues eh, no es una cosa que puedas comentar con, con tu padre, con tu madre. O sea, si no lo comentas con alguien que tenga una formación científica no vas a llegar a, a nada. Y, por ejemplo, <risa> que, lo que, estoy de acuerdo en lo que decías tú antes, Fernando. Por ejemplo, eh, Norman Borlock le dieron el premio Nobel de la Paz por conseguir unas variedades de, de trigo que han salvado a millones de personas de morirse de hambre. Y, en cambio, ahora, con eh, los productos transgénicos para mejorar la producción, hay una gran campaña en contra de ellos y yo creo que esa gran campaña está, o sea, se fundamenta en la falta de información de las personas, eh, la demagogia que hay contra, contra los transgénicos y contra los avances científicos. Y me estoy yendo por las ramas y ya no sé muy bien qué... Iba a preguntar, iba a decir, eso, que, que yo creo que la, l, el problema que hay es que l, el filósofo es, tiene más facilidad para llegar a, a las personas para que, que un científico. Tú, tú has intentado leer a Hegel. <risa> bueno, sí, a ver, obviamente hay una dificultad distinta, no, es, sí, desde, desde, desde mi punto de vista, absolutamente comparable. O sea, es, es, estas personas utilizan unos términos que yo creo que no, no llegaré a entender nunca. ¿no? Es decir, pero aparte de eso, que bueno, fuera de bromas, es, es cierto, o sea, el, el problema de la, de la divulgación, no de la ciencia, sino del conocimiento es un problema al que, se afronta, al que se enfrenta a esta sociedad de una forma perentoria, porque como cada vez tenemos más conocimiento a todos los niveles, y luego respecto de eso que dices de la, de la transgénesis, no seas ingenua, se fundamenta en el desconocimiento, pero tiene unos intereses económicos clarísimos. Me refiero a la, a la, a la, a la oposición en Europa, que solo es en Europa, a la implementación de la transgénesis. No, no seas ingenuo. Eso no te lo puedo decir en público. Pero te lo puedo decir en privado, sí si que es. Pero es verdad que con la comunicación de la ciencia, como la comunicación de la filosofía, al final nos quedamos solo con cuatro topicazos, cuatro conceptos, pero que son los que luego la masa macera y pone en marcha. Entonces, a Hegel no lo entiende nadie. Prácticamente. <risa> bueno, yo, yo, yo creo sé, que sí que lo he entendido sé. un poquito, porque me lo leí, sí. Pero al final uno se queda con el tema de la dialéctica, de la, de la negatividad, de la antítesis como la fórmula positiva, de crecer, de hacer una síntesis. Y eso de la negatividad traducido para el lenguaje de la calle es que la violencia colabora a, a, a crear una sociedad pacífica o a generar un mundo nuevo, ¿no? Entonces, eso es lo que se queda en el Manifiesto Comunista, que es un panfletillo para el público analfabeto, eh, que es la traducción de izquierdas de la dialéctica hegeliana. Nadie ha leído a Hegel, pero eso sí que queda ahí en lo profundo. Pues con la ciencia yo creo que pasa un poco lo mismo. Sin duda. Y, y solo por también eh, añadir un detalle más, es que yo creo que esta cuestión sobre la divulgación de la ciencia, ni siquiera los propios científicos eh, somos ajenos a ese problema, porque eh, ¿cuántos biólogos evolucionistas habrá hoy en día que lo que han aprendido es una interpretación determinada de la teoría de la evolución de Darwin que ya entienden como eh, definitiva, cerrada, absoluta y que no cabe eh, lugar a, a otras interpretaciones. Es decir, que nosotros los propios científicos también somos herederos de, de una determinada interpretación de nuestras propias teorías científicas. O sea, que la cuestión de la divulgación no solo a la sociedad en general, sino a, a cualquier científico profesional del ramo es, una, es un elemento crítico, creo yo. Eh, hola, bueno, eh, respeto, ¿puedo? quiero hacer un comentario al que ha dicho Carmen y, bueno, que muy bien lo habéis dicho, pero que al final es un deber de la, del científico, tanto del científico y como del filósofo, hacer que esas personas te entiendan, incluso si no son científicos y no son filósofos. Y cuando tú les haces que te entiendan, luego ya es cosa suya si tienen la visión crítica o no para plantearse si estas teorías son ciertas o no. Y mi pregunta es, habéis estado hablando en la charla eh, sobre dónde empieza la ciencia, dónde continúa la filosofía, si uno está por encima del otro, que hemos concluido que están al mismo nivel, pero que unos van a llegar al qué y otro al cómo. Pero y si todo esto estuviese mal y que y realmente no hay una y después la otra, sino que se entrelazan no solo en, ese, en esa franja de grises, sino desde un principio, que es como son dos planos de una misma realidad y que si no los comprendemos a los dos a la vez, no mediante el diálogo, porque el diálogo nunca el que transmite transmite todo lo que quiere decir, y nunca el que recibe, recibe lo que el otro le transmite, sino que necesitamos una formación conjunta de unos biólogos científicos, perdón, biólogos filósofos o unos filósofos biotecnólogos, que hagan que estos dos campos de la realidad sean uno solo, y entonces empecemos a comprender las cosas de una forma que en toda la historia de la humanidad no hemos comprendido por el hecho de querer siempre separar una cosa y otra, esto es la primera pregunta, si esto es una posibilidad, y la segunda es si es posible para el ser humano alcanzar este punto de conjunción entre las, ambas, entre las dos esferas de la realidad. ¿Sí vale. Yo, eh, mira, en relación a esta pregunta eh, te puedo decir dos cosas. Lo primero, y esto ya salió y lo comentamos en el debate con los profesores, al final lo importante no es la ciencia experimental, la filosofía, lo importante es la realidad y, y el acceso a la realidad. Obviamente eh, esa realidad es tremendamente complicada y no se puede abarcar empleando una única metodología que en buena medida es lo que define una ciencia u otra, sea experimental, sea especulativa. Entonces, es verdad que, que pues, eh, decían en el siglo XVII el último gran sabio que sabía todo de todo era la plaza y desde entonces pues, el conocimiento se ha hecho tan complejo que, que necesariamente pasa por la especialización. Pero al final lo importante es eso, es la realidad, no el que yo afirme desde la ciencia experimental y mi verdad y mi verdad y entonces está por encima, por debajo de la filosofía de Ángel, no. Lo importante es que los dos tenemos que ir de la mano a ese conocimiento de la realidad. Y lo segundo que quería decir es que os recomiendo que cuando menos habléis, si no, si no os atrevéis a leer, que leáis la tesis o que habléis con eh, David García, vuestro profesor, doctor David García, precisamente porque eh, su tesis doctoral trata sobre la transdisciplinariedad, que tiene que ver mucho con esto que tú, tú estás comentando, el cómo conseguir eh, realizar ese camino para acceder de la manera más completa posible a la realidad. Mira, yo es insistir, por lo cual voy a ser muy breve, pero para hacer lo que tú pretendes o que lo que tú propones, que es absolutamente necesario yo creo, lo que hacen falta son instrumentos, como para todo. Y los instrumentos, eso lo hemos discutido en el debate, se tienen que crear, porque si no, seguiremos unos dando una clase y otros de otra y no, y no nos entenderemos. Esos instrumentos, a nivel universidad, tenéis el lujo de estar aquí hoy. A nivel, con eso lo que tengo todo dicho. Y a nivel sociedad hacen falta instituciones. Instituciones en donde eso se produzca. En ausencia de instituciones eso nunca pasará. nada. Porque además es un efecto que, que tiene, se, re, se retroalimenta. O sea, si hay instituciones para promover ese, esas discusiones se genera más interés, y el interés hace que las instituciones… Fueran... Pero, pero hay que romper el hielo. Y desde mi punto de vista, es la creación de instituciones. Eh, eh, muchas muchas sociedades que no lo han hecho, y las que lo han hecho son las que les va mejor. Uh -huh. no, yo estoy totalmente de acuerdo con los dos. El único tema es mm, lo difícil que es el, el, la traducción de códigos. Porque cada uno habla un lenguaje distinto y, en el fondo, cada uno se, se, de alguna forma, se blinda en su ignorancia, ¿no? Y ahí es donde está el problema, la inconmensurabilidad del lenguaje, ¿no? O sea, tú le preguntas a un australiano qué siente cuando ve un conejo, no te lo puede traducir. Si le preguntas a una compañera tuya, dirá, un, es la forma de ver el mundo, el código en el cual ha interpretado los signos, hace que sea intraducible el, la semántica de una, de una sola palabra imagínate si hay que traducir un código sobre los niveles de realidad, como pretendía Javier, ¿no? Es complicado, pero yo creo en ello, por eso en esta universidad el tema del repensamiento es una de las banderas, ¿no? Hay que pensar la ciencia, hay que pensar la filosofía, hay que estar en diálogo permanente, hay que hacer todo lo posible para traducir los códigos, lo mismo que nos sentimos bastante seguros cuando te traducen del chino, aunque tú no tengas ni idea de lo que significa, o del japonés, un kanji, y te digas que, y te digan fíate significa esto yo creo que me tengo que fiar de la ciencia y del conocimiento que ellos tienen de una realidad de un ámbito de la realidad y ellos del mío y, y fiarnos significa hacer un acto de diálogo de confianza que puede permitir un conocimiento ensamblado que es, que utilice un mismo código pero eso le quedan años por la soberbia del filósofo y por la prepotencia en la que se mueve hoy la ciencia, ¿no? en el sentido de, de lo difícil que es el diálogo. Ah. Eh, yo quiero partir un poco de qué es lo que está limitando a la ciencia actualmente, por lo que he estado escuchando principalmente es el miedo, ¿no? el miedo a hacer el mal o a hacer un mal uso de la ciencia. Entonces, algo que sí que hemos visto en la naturaleza, incluso contigo en clase Ángel, que es como una competencia que existe en la naturaleza, ¿no? por ejemplo, que entre dos eh, compañeros, como puede ser en la Fórmula 1, por ejemplo, siempre tiene que haber un ganador. ¿no? Y por jerarquizar un poco con lo que estamos hablando, por lo que hemos estudiado por definición, la filosofía es como eh, la ciencia de todas las cosas, ¿no? por sus causas y por sus razones lógicas. Entonces, dentro de esto sí que meteríamos ciencia, ¿no? Existen ciencias experimentales, podemos meter biotecnología o hay ciencias que llaman sociales, ¿no? Que forman partes de la filosofía. Entonces, lo que sí que veo, que desde el punto de vista de la filosofía y sobre todo desde el tuyo ángel, me llama la atención eh, una visión negativa sobre lo que va a ser la, el proyecto de vida de todos, porque al final todos somos una comunidad más grande o más eh, dividida, pero somos uno. Y... y desde mi punto de vista creo que siempre es animar a tu hijo, por ejemplo, a que vaya a entrenar y echarle suerte, ¿no? A decir, venga patán, corre y tal, ¿no? Creo que la motivación es muy importante, ¿no? Y hay algunos experimentos lo de apoyar las manos y que dices puedo, tal, no sé si habéis leído algo así, son experimentos psicológicos y que yo creo que la filosofía lo que tiene que hacer es animar y educar a la gente a, a, a explicar lo que es el bien para hacer una, un correcto uso de la ciencia, ¿no? Y al final entender todo. Pero... Has empezado por hacer una pregunta que luego has diluido un poco. Sí. La, la pregunta era, ¿qué es lo que está limitando la ciencia? Sí, y por lo que he podido aprender de la charla y escuchar es, al final es el miedo, ¿no? De no hacer las cosas no, bien. No, no, no, al final es el dinero, no te engañes. Pero... Es, o sea, lamento bajaros al, al, al duro suelo, pero al final es el dinero. Pero tenemos la inteligencia, ¿no? ...para transformarlo todo. Sí, en ciencias experimentales, sin dinero, mal. ¿Y quien paga, manda? Bueno, de, de, bueno eh, eh, eso ya lo hemos discutido. De todas maneras, el dinero no, no, no es por crear polémica... ...pero yo no estoy de acuerdo que quien manda es el dinero... ...por lo menos, única y exclusivamente. Me refiero que teniendo dinero... ...también hay muchas cosas que decidimos hacer o no hacer... Eh, como tú dirías, pues de la inteligencia y, y de límites morales que nos adjudicamos. Yo no creo que todos los males del mundo vengan del dinero, la falta de dinero o la lucha por el dinero. Ojo, pero, pero bueno, esto es simplemente disentir un poco. Eh, retomándoles un poco desde el inicio, eh, el, el diálogo entre la ciencia y lo que sería la filosofía y demás. La ciencia, al fin y al cabo, se basa en datos empíricos, es algo un poco más universal. Sin embargo, la filosofía es mucho debate interno. ¿Cómo vamos a empezar a, a un diálogo? con la filosofía con tanta brecha interna que hay. ¿Quién es el interlocutor, verdad? ¿Quién sería la cultura? Sí. Porque no hay yo una cultura universal. No hay te... algo que veamos que la moral universal pueda juzgar a las demás en base a si está bien o mal. Es decir, dadas esas brechas, ¿cómo vamos a comenzar ese diálogo? Yo, yo, bueno, lo he dicho en el debate y te lo vuelvo a repetir. Yo creo que la principal aportación es la formulación de hipótesis. O sea, una correcta formulación de hipótesis que después puedes someter a veracidad experimental, a contraste, a discusión y tal, es absolutamente fundamental para el avance científico. Y la formulación de las hipótesis tenemos que aprender a hacerla de los filósofos. Esa es mi respuesta a tu pregunta. Con una defensa así yo ya casi poco tengo que decir. <risa> no, es verdad que en la filosofía da la apariencia de que hay tal conflicto interno de que no tenemos interlocutor válido, ¿no? sino que cada uno, cada maestrillo, tiene su librillo y tal. Bueno, sí, pero la filosofía es argumentación racional, no vale cualquier cosa. Es verdad que ahora la filosofía postmoderna es una especie de literatura comparada ¿no? entre egos, pero la filosofía tiene una cosa que se llama la metafísica, que es una argumentación racional sistemática y que accede a niveles de realidad cada vez más profundos. Pero a la filosofía, a la metafísica, a la filosofía seria... Le pasa lo mismo que a la, filosofía, a la ciencia seria, ¿no? que al final acaba en un conflicto de interpretaciones. Y parece que no es así en la ciencia, ¿no? que hay mucho más seguridad y que el método es implacable y que el conocimiento se puede tocar, medir, pesar, etc. Pero no, no estoy tan seguro. Comentaba yo el otro día que hay un libro de, de Derek de Sola Price, que es un físico de Berkeley, que se titula Big Science, Little Science, que decía, él es físico que a medida que sabe más la ciencia, sabe que sabe menos. Nuestro crecimiento es exponencial en ignorancia. Cuanto más sabemos, sabemos que sabemos menos. Eso es una cosa para reflexionar, ¿no? porque yo creo que lo que hay que hacer es llamar a la humildad, al filósofo y al científico y, y seguir buscando la verdad, porque está ahí, al lado. Y es, y es de dos caras, es filosófica y es empírica. Una porque aporta la razón y la hipótesis, como dice Fernando, y la otra porque aporta la experimentación. Y sin esas tres cosas no hay método científico. Claro, y además… Perdona, ibas a intervenir. Javier? Sí, pero si quieres… Lo... Además, hay un ejemplo muy bonito que yo, que yo, en el contexto de lo que está diciendo Ángel, que yo recomiendo que releáis porque seguro que conoces qué es lo que, lo que llevó a la formulación de lo que hoy día… Bueno, la seguimos revisando, pero es la mecánica cuántica, ¿no? O sea, los resultados que dieron lugar a los distintos modelos de conocimiento de la materia estaban ahí. Los resultados estaban ahí. Era la incorrecta formulación de hipótesis lo que tuvo a tanta gente ocupada en darnos soluciones incorrectas. Y al final la solución correcta fue el principio de incertidumbre. Y, y, Piensa sobre eso. Sí, solo un pequeño matiz, efectivamente. O sea, hay, que, hay que distinguir y diferenciar muy bien entre el dato ¿vale? y la teoría con la que a partir de ese dato construimos, o sea, cuidado, porque muchas veces pensamos la ciencia es inamovible en el sentido de que el dato objetivo, universal, etcétera, y en realidad eso es más bien una entelequia que, que tenemos sobre lo que es la ciencia experimental, porque la ciencia experimental, a fin de cuentas, una vez que recoge los datos, tiene que hacer interpretación de esos datos, o sea, que ahí también hay que tener cuidado. Y, Pero, ¿no? y es eso, ¿no? que muchas veces, perdona, la interpretación está muy sesgada por tu hipótesis previa, y por todo aquello que comentábamos de la sociología de la ciencia bueno en eso ya sabes que estuvo, es, en ahí, eso estuvimos menos punto de acuerdo de pero es muy interesante ¿Hay eh, hola yo yo quería preguntar hasta qué punto es importante la presión de la sociedad... en este diálogo entre la ciencia y la filosofía eh, principalmente porque bueno me parece muy interesante cuando ha estado contando Fernando que realmente eh, la modificación de organismos la ciencia ha estado inherente al ser humano vamos desde el principio básicamente de la historia y, y bueno, realmente que nos ha dado cierta importancia a estos puntos, avances tecnológicos o otros puntos de historia donde realmente ha sido la sociedad quien ha planteado esas preguntas o que ha pedido cierta respuesta. Entonces, en este diálogo entre ciencia y filosofía, eh, a pesar de que lo veo necesario, digo, vale, vale la pena, porque realmente si la última palabra va a tener la, la, la sociedad, ¿no? lo, lo que pide la sociedad o lo que exige, eh, ...pues pues esa es, es lo que lanzo, es lo que me gustaría saber. Yo, yo la, la, lamento, pero es que no te he entendido muy bien la pregunta. Lo siento. Pues eh, a ver, si, si realmente la presencia de la sociedad juega un papel eh, fundamental... ...a la hora de, de plantearos esas preguntas y sobre todo si merece la pena eh, partirse la cabeza... Eh, para, para, para responderla, si realmente al final no, no sé si, si, si va a llegar o se va a entender lo que vais a querer decir. O va, no sé si me… Sí, no, yo creo, creo que te entiendo ahora. O sea, vamos a ver, eh, partirse la cabeza merece la pena siempre. Si no, no estaríamos en una universidad. Eso para empezar. O sea, que eso hay que a discurrir, hay que discurrir todo el tiempo. Y luego, ni la filosofía ni la ciencia son entes per se la filosofía y la ciencia son creaciones humanas y los humanos vivimos en sociedad, con lo cual, que tú mismo te contestas, es decir, evidentemente que hay una presión social porque esto ocurra, pero simplemente porque esto ha nacido de la sociedad. Eso es así es como yo lo veo. O sea, no, no existe la filosofía. O sea, eso es lo de Platón, nada, ¿no? quien tanta manía le tiene Ángel, ¿no? no existe el mundo aquel y luego el reflejo aquí, no, eso no es verdad. O sea, todas estas creaciones son humanas, son sociales. Claro que, claro que hay presión social, por supuesto que la hay. Y, que, y además merece la pena que la haya. Es decir, no dejes de pensar nunca. Pero ahí yo también afirmaría, y, y esto generalmente se suele entender mal y, y generar mucha controversia, eh, que hace falta liderazgo. Es decir, hace falta gente formada, muy bien formada, con vocación de servicio, de servicio a la sociedad, pero que sean lo que pues, siempre habéis escuchado en esta universidad, que sean capaces de ser locomotoras de, de esa sociedad. A la hora de plantear un, un debate en relación a, a una tecnología eh, que tiene grandes implicaciones morales, eh, hombre, ahí tienen que estar precisamente los filósofos, los científicos, como voces autorizadas, porque son los expertos en la materia, de alguna manera, hablándole a la sociedad, oye, esto mira así, esto no, en el vídeo hablábamos, creo que hablábamos en el vídeo, ¿no?, de, de la conferencia de Asilomar, por ejemplo, pues oye, los propios científicos, eh, junto con pues, eh, filósofos, etcétera, nos reunimos y decimos, oye, esta tecnología, el DNA recombinante, todavía no sabemos muy bien cuáles pueden ser las implicaciones, bueno, pues vamos a poner unas barreras preventivas a, para analizar las consecuencias, etcétera, y de alguna manera eso también forma parte ejemplo del ejercicio de divulgación de la ciencia en general, pero el ser capaces de dirigirse a la sociedad que te plantea problemas y quieres soluciones a esos problemas, pero tu responsabilidad es decirle cuidado, no cualquier solución a ese problema, por mucho que la sociedad lo esté demandando, eh, quizás sea moralmente lícito, por ejemplo. O sea, que hace falta también capacidad de liderazgo. Y una cosa, te recomiendo que leas dos libros de la guía docente que tengo yo puestos en la bibliografía. <risa> Si te interesan estos temas, uno es la, estru la estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn, que ese es, muy un, clásico, es un clásico, lo debéis de leer todos. Y el otro, la sociología de la ciencia de Merton. ¿no? Pero vamos, literatura infinita y casi todos los filósofos de la ciencia, y por lo menos los que yo he leído y son una buena batería, casi todos son científicos. Y en el último momento de su carrera se ponen a hacer filosofía. Tres últimas preguntas. Vale. Primero. Eh, yo tenía una pregunta en el sentido de dónde está más o menos el, el fin último de la ciencia y dónde está el bien y el mal y si sabemos bien si es el bien y el mal lo que hacemos a día de hoy con la ciencia, porque sí que es verdad que está evolucionando un montón, que se está bus buscando la cura del cáncer, que se está buscando resolver el problema del hambre de mucha gente con transgénicos, eh, curar el sida, todo ello, pero al fin y al cabo lo que es la realidad es que somos animales. Y nuestra población está aumentando a un nivel increíble y somos eh, destructores, así, entre comillas. Entonces, ¿a qué fin lleva esto? Porque si cada vez la gente tiene una esperanza de vida más alto, nace más gente, eh, o sea, en el fondo nuestro propio fin es una destrucción. Yo hablo del bien y el mal... Estoy seguro de que hay gente aquí mucho más capacitada que yo para contestar. A lo del fin de la ciencia te contesto con una única palabra, conocimiento. Las aplicaciones vienen luego. El fin de la ciencia es el conocimiento. Uf, es que esa pregunta... Tenemos que quedar unas cuantas cervezas y meses para hablarlo. Es muy complicado. Pero sí que te respondo sucintamente a esto, el... No estoy de acuerdo contigo en nada. Eh, verás por qué razón. Eh, porque no has incluido variables que son pertinentes y que la historia de la humanidad las tiene claras. Eh, estamos asustados porque nos ha dado a todos por vivir en Manhattan y sentimos el agobio, la presión, el tráfico, la multitud y nos entra no sé qué cosa. Pero este planeta va a experimentar epidemias, pandemias, guerras, catástrofes ecológicas, diezma, diezmaciones, se dice, de la población y hace falta tener recambio generacional. Y luego, además, hay otra cosa que es importante, ¿no? eh, eh, Toda la situación del, del pánico que nos crea la demografía y tal, al final le hemos cortado por ahí cuando había una intervención al final que tenía que ver con esto. Eh, Kasun, que es un, un, fue una política noruega y luego eh, trabajó para la ONU hizo informes, etc., escribió un libro que se llama Guerra contra la población, que es impresionante, ¿no? y, al fondo está este miedo o este pánico que tenemos a la demografía, a la sostenibilidad del planeta, a que todo esto está generando la destrucción de tal. Es, es, ese pánico eh, eh, es, se basa en, fundamentalmente en que tenemos a la cabeza de las instituciones a gente que está descerebrada, ignorantes, políticos que vienen trasnochados en un esquema absolutamente obsoleto, eh, eh, corruptos etcétera, etcétera. Kasun dice que en los análisis de población que ellos han hecho, se podría este planeta aguantar más de 70.000 millones de habitantes sin ningún problema y que podían vivir todos juntos en el desierto de Texas con una buena organización de ingeniería, de biotecnología, de una buena planificación, con una tecnocracia bien asentada sin politiqueos de nada, una buena estructura de, de conducción del agua, de los residuos y de todo. Y el planeta está por explotar. El único problema es que hay una mala organización de la explotación de los recursos del planeta, una mala gestión de los residuos, una mala organización política de las cosas que suceden y dejan de suceder, porque aquí lo que cuenta es el dinero. No solo. No solo. Bueno, para los malos estamos diciendo. Tampoco. A mí, me gustaría, eh, a mí me gustaría saber eh, qué papel juega la política entre este diálogo entre filosofía y ciencia. Porque al final, respecto a lo que decéis antes, eh, ¿quién es más peligroso? Si el filósofo o el científico, yo creo que es más peligroso el político. Porque al final, era como lo que decís vosotros, el, el peligroso no era Marx, era Stalin. Y, por verlo desde otro punto de vista, eh, el peligroso no fue quien creó la bomba atómica, fue quien mandó que se lanzase. Entonces... Pues ahí va mi pregunta. ¿Tú, ¿Tú quieres en este debate un papel para los políticos o lo... no, no, no? Yo, yo no. ¿eh? Yo creo que en España, eh, eh, bueno, como a los políticos probablemente también reflejo de la sociedad, en términos generales la, la ciencia experimental y bueno, en la humanidad es probablemente mucho menos, importa poco, eh, bueno, pues eh, no sabía muy bien qué responder, simplemente es un debate inexistente. Pero en otros países y en otros ámbitos más serios, eh, sí que es verdad que, que el político juega un papel fundamental. Y eso lo ves, por ejemplo, pues en un país como Estados Unidos, donde existen lobbies, no solo dedicados a cuestiones como, por ejemplo, petróleo, armamento, tabaco, etcétera sino que también existen lobbies. Y, ojo, que muchas veces la palabra lobby parece que tiene una connotación necesariamente negativa, no tiene que por qué tenerla. Hablemos más desde una asepsia de grupo de, de, de pensamiento, de presión… Eh, y claro que hay grupos de, de pensamiento y que ejercen cierta influencia en la agenda política en Estados Unidos eh, relacionados con la ciencia, eh, relacionados con cuestiones morales, éticas, llamémoslo filosofía. Entonces, verdaderamente ahí sí, el político juega un papel importante. Aquí en España vuelvo a lo mismo, probablemente juega un papel importante simplemente porque eh, bueno, hace un desdén absoluto a la ciencia experimental y a las humanidades ya ni os cuento. Puedo, ¿Me dejas 30 segundos de decir una cosa? Porque me gustaría que le siguierais la pista. Eh, hay una iniciativa en marcha desde hace aproximadamente un año que ha nacido en el seno de, de, de un grupo de científicos que se llama Ciencia en el Parlamento. Y yo creo que es una cosa muy interesante. No me voy a dedicar aquí ahora a describirlo, porque es muy, muy sencillo. Teclear Ciencia en el Parlamento en, la, en, en Internet... Y veréis las ideas tan interesantes que hay ahí, en relación con lo que dices de los políticos. eso Es una pregunta rápida, no sé si la contestación es tan rápida o no, pero eh, lo que decías antes, eh, Fernando, que habíais puesto de que se había que ponerle límites a la ciencia a la hora de, de investigar y hacer descubrimientos, eh, tú decías todavía no tenemos las herramientas para para curar enfermedades genéticamente lo de la línea germinal, como habías dicho. Pero en el caso de que eso se pudiera empezar a hacer, eh, ¿crees, que, o sea, ¿crees que habría algo que pudiese frenar que eso no se utilizara con eh, fines eh, eugenésicos. eugenésicos o frívolos o, o de edición, como lo que hablaban de los bebés eh, a la carta, de empezar a crear solamente humanos perfectos? O sea, si habría algo que pudiera evitar eso. Vale, aquí, aquí nos tenemos que mover en el terreno de la legalidad. Es decir, ¿eh? o sea, tenemos que asumir que cualquier cosa que diseñemos tiene que ser la legalidad. La legalidad no, no, la, podemos, no la podemos diseñar porque está fuera de los cauces de la legalidad. Perdón, perdón que te interrumpa, pero, por ejemplo, en, en países como, como en China o como en Japón, que no, no sé qué, qué clase de legislatura tienen, pero sí que sé que eh, tienen mucho menos controles y muchas menos trabas para hacer ciencia y eh, o sea, pueden hacer básicamente lo que les dé la gana. Bueno, eso, eso es algo que yo sé que es un lugar común. Yo no, yo no, soy, no tengo la veracidad absoluta de que eso es así, pero… Como no la tengo, puede que tengas razón o puede que no la tengas. Pero cuando te digo lo de, la, lo de la legalidad, me refiero a que es un poco como una introducción a lo que te voy a proponer. ¿Dónde está el límite? ¿Cómo lo podemos hacer? Desde luego, el límite está en un debate absoluto centrado en la ética. Absolutamente. Y para eso, como decía antes a tu compañero, nos necesitamos instrumentos. Los instrumentos están. Existe En España existe... existe una cierta Bueno, esto Javier lo sabe mucho mejor que yo porque se dedica a eso, ¿no? Una cierta comunidad de bioética, hay comités de bioseguridad, en los hospitales hay, hay comités de ética, eso existe. En, esa, en la composición de esos y, y los elementos que deben utilizar los componentes de ese debate, eh, eso ya es más delicado, pero seguramente se podría se podría, digamos, diseñar claramente. A mí, desde luego, me parece, y esto ha quedado meridianamente claro a lo largo de la, toda la hora anterior, yo defiendo la, la presencia de científicos ahí y también la de gente con visiones eh, más centradas en, en cuestiones relacionadas con las ciencias sociales, pero, sí, sociales también, pero con las ciencias humanas, moral y tal. O sea, eso mm, es muy difícil diseñar el futuro, pero luego lo que tenemos que dotar de ya desde ya es de instrumentos. Esa es mi respuesta a tu pregunta. Me dicen que la última. Miguel. Pues adelante, Miguel. Tienes el honor de cerrar. A ver, es que eh, eh, decís que en, bueno, los políticos pues, tienen un, un papel muy importante, pero es que en el colegio y demás, bueno, en otros sitios no... Eh, nos siempre nos enseñan más eh, en el último curso, por ejemplo, so, eh, damos más eh, damos historia, filosofía, pero por ejemplo la parte de humanidades no da nada científico. Entonces eh, mi pregunta es cómo van a saber la población, no, o sea, lo que hacemos, la, la importancia de bueno, de la, los descubrimientos científicos, cómo vamos a poder comunicar bien si, no, si la gente no sabe bien a lo, a lo que nos dedicamos. ¿La pelota está en tu tejado? Sí, eso creo. Vale. Bueno, yo es que si fuera ministro de Educación cambiaría el bachillerato y haría una nueva ley de educación. Vale. <risa> Pues sí, efectivamente, esa es una cuestión muy importante. Entre otras cosas, por eso, por ejemplo, nuestros profesores de Humanidades también hacen cursos de introducción a la ciencia experimental. Dicho esto, bueno, pues nada, simplemente queríamos... Queríamos daros las gracias por vuestra asistencia, vuestra participación e interés y, por supuesto, por todas las preguntas. Y que sepáis que, eh, sí, sí voy. Que sepáis que, sepáis bueno, ya sabéis que estamos aquí para todo lo que necesitéis, si queréis seguir preguntándonos en Petit Comiteo, en las clases, con Ángel, etc. Y, por supuesto, eh, dar las gracias tanto a Fernando como a Ángel. Eh, no me las voy a dar a mí mismo porque si no quedaría de muy mal educado. Pero darle las gracias a ellos también por, por venir. Con lo cual, pues nada, muchas gracias a todos.